Cuando se habla de las migraciones, normalmente se eh, habla de, de un problema, de la cuestión de las migraciones. Y normalmente se conecta este problema al tema del control de las migraciones, a las, al control de las fronteras o al tema de la seguridad, que es normalmente el tema de la seguridad nacional. Y entonces se utilizan palabras de Estado, y, y muchas veces de, de, de verdad se utilizan palabras de guerra. Así se olvida que eh, las migraciones son un hecho de la, de la historia humana y son un hecho que tiene relaciones con la vida concreta eh, de, las, de, de personas, de seres humanos. Y para reconocer la, las migraciones desde el punto de vista de, de los seres humanos y no desde el punto de vista del Estado o desde el punto de vista uh, de las palabras de guerra se, se, se puede reconocer la, la autonomía de las migraciones eso significa que uh, se cambia el punto de vista se, cambiando el punto de vista se reconoce, se dice que eh, hay otro punto de vista, que es el punto de vista de las personas migrantes. Las personas migrantes que tienen sus prácticas, sus formas de organización, por ejemplo, de la movilidad, las infraestructuras de la movilidad, se dice, por ejemplo. ¿no? Los amigos que te ayudan, por ejemplo, para ir de un, país, de un país a otro. Los deseos, los proyectos de vida y, sobre todo, el mundo. De, de las personas migrantes porque las personas migrantes son personas que viven en un lugar y deciden o tienen que uh, ir a vivir en otro, en otro lugar pero ellos tienen sus su amigos, tienen sus familias, por ejemplo tienen hijos o tienen padres en su país y van uh, en otro país y uh, son mundos que cambian que cambia, y cambia normalmente uh, de manera definitiva, porque cuando se, uh, cuando se emigra, la, no cambia solo la vida de la persona que, que emigra, uh, sino que cambia la vida de todas las personas que están conectadas de una manera uh, o de otra a la persona, a la persona que emigra. Reconocer... Estos, estos mundos y también reconocer las prácticas, las maneras de organización los deseos los proyectos de vida de la persona significa reconocer uh, las migraciones como, como un movimiento autónomo como, que significa también que las migraciones son un movimiento que se produce a pesar de los controles uh, de las fronteras a pesar de la de las definiciones que otros por ejemplo el estado o los más media dan uh, dan de las, de las migraciones las personas se mueven uh, más allá de las, de los intereses de la sociedad de, de inmigración más allá de los intereses del estado donde se donde se mira porque tienen sus intereses porque tienen sus objetivos. Cambiar el punto de vista de las migraciones reconociendo la autonomía de las migraciones significa reconocer la legitimidad de estos intereses que no son, y muchas veces están contra, son alternativos a los intereses del, del Estado.